Hola amantes del Bulldog, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a explicar cómo se tiene que limpiar la carita de un Bulldog desde el principio hasta el final. Antes de todo quiero que os suscribáis y que por favor darle a la campanita para que os enteréis de todos los vídeos que iré subiendo. Alguna duda que tengáis sobre este vídeo por favor comentarlo abajo. Y bueno vamos a ir allá. Os voy a ir explicando un poquito lo que yo utilizo. Vale. Eh, primeramente, lo que utilizo para hacer la limpieza general de las aguas de los lados, de la de dentro y las orejitas, ¿vale? Utilizo primeramente la una pasada con toallitas de bebé. Que lo podáis ver aquí. Eso es. ¿Vale? Estas toallitas mismo lo podéis coger en un mercadona, ¿de acuerdo? Eh, el precio, pues bueno, cada una de estas, pues... Euro y medio, euro, pues ya sabéis, y os vienen unas 80 toallitas. Pone aquí, ¿vale? Yo utilizo las Deli Plus, esta misma marca, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es pegarle la limpieza, ¿vale? Como podéis ver en el vídeo que os voy a mostrar. Bueno, aquí estamos con un macho de 15 meses, se llama Yeye, es uno de nuestros sementales, y vamos a proceder a hacer la limpieza habitual de un bulldog a diario, ¿vale? Cogeremos toallitas de bebé. Limpiaremos el interior de la arruga, del medio, luego iremos a los lagrimales, un lateral, el otro, ¿de acuerdo? Luego iremos a las orejas entrando con mucho cuidado, sin tener que ir hacia dentro de todo, la parte de fuera, de acuerdo. Vale, os voy a enseñar ahora lo que utilizo yo para lo que son las arrugas de los laterales del bulldog, donde cae el lagrimal, ¿vale? Y que por el pH se queda de color negro. Eso que decís, ¿cómo hago yo para limpiar eso? Bueno, lo hacéis con la toallita, ¿vale? Primero en los laterales y luego utilizáis eh, esta crema que yo eh, compro en la farmacia, en cualquier farmacia lo vais a encontrar, ¿vale? Que es Eriplast, ¿vale? Es una marca, ¿vale? Que se llama Lucine E45 y el tipo es el Eriplast, ¿Vale? Básicamente esto es pasta al agua y es la que se utiliza para los culitos de los bebés. Esto que vale 12 euros y os vienen dos, ¿vale? Incluso a veces tenéis el formato ahorro, ¿vale? Ahora aquí hay un 40%, ¿vale? Son de 75 gramos cada uno, ¿vale? Y os vienen juntos. Son 12 euros. Esto es muy fácil. Sacáis la caja, ¿vale? Os viene así. Lo abrís. Y como veis en el vídeo... Y ahora el primer producto que vamos a utilizar será el Lucine E45 Eriplast. El típico, la típica pomada que se utiliza para los culitos de los bebés cuando se irritan. ¿Dónde va esta pomada? Esta pomada va en el lagrimal. Y lo que hacemos es untar todo el lagrimal, la zona más oscura, desde arriba hacia abajo, tener cuidado de no darle en el ojo. Lo haremos en un lateral. Y en el otro lateral veis de arriba abajo de arriba abajo y expandiendo hacia el final hacia los laterales vale una vez hemos acabado con eso de los laterales lo que es la el lagrimal vamos a ir a la arruga del centro esa que está siempre cerrada y tal la habremos limpiado con las toallitas de bebé vale y lo que vamos a utilizar otro producto de farmacia en este caso se llama Fung sol el fun vale es este producto vale como podéis leerlo de acuerdo este producto eh, lo habréis escuchado se utiliza sobre todo para los hongos de los pies de las personas y lo que hacemos con esto simplemente es muy fácil lo abrimos y aquí hay unos agujeritos vale levantáis la arruga y como veis en el vídeo lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner el, el, el funsol ¿vale? Es para el interior de la arruga entonces cogeremos el funsol y le pondremos en esta parte de aquí ¿de acuerdo? ¿lo veis? Ahora le he puesto poco, le podéis poner más sin problema le abréis la arruga entonces le ponéis más Toda la zona oscura del interior tiene que estar cubierta por este polvo, ¿vale? Es para evitar los hongos y la irritación, ¿vale? Secará la zona y al secar la zona evitaremos dermatitis. Así, ¿veis? Por arriba y por abajo, ¿de acuerdo? Vale, lo que hacemos con esto básicamente es darle la sequedad y evitar el mal olor que proviene de la arruga esta porque está cerrada y no corre el aire ni nada. Este producto, eh, como os he dicho, lo podéis coger en la farmacia, ¿vale? Vale cuatro euros y medio y con la cantidad que hay aquí, más lo que tenéis eh, anteriormente en esta, esta pomada, ¿vale? Podéis... Eh, bueno, comprarlo básicamente en cualquier momento en la farmacia porque lo tendrán al momento. Ahora bien... ¿Qué hacemos cuando hemos acabado con las arrugas de los laterales y del centro? vale? Eh, y después de con las toallitas de haber limpiado las orejas para evitar las otitis. Pues bueno, ahora tenemos que ir a un producto el cual lo vais a tener que pedir, ¿vale? Porque es un producto el cual eh, tienen en tamaño muy pequeño, pero saldrá más a cuenta eh, cogerlo en el tamaño que os voy a mostrar. Y nada más y nada menos que hablamos de la vaselina filante. Esto es un kilo, ¿vale? No hace falta que os lo muestre de cerca, porque esto es vaselina afilante, eh, sólida de un kilo, el cual aquí dentro está toda la vaselina. Con este kilo tenéis para años para vuestro Bulldog y no se os tropea, ¿vale? Por mucho que ponga la caducidad en no sé cuántos años, no os preocupéis, ¿vale? Porque esto le vais a poner a diario. ¿Para qué? Para hidratar lo que es la trufa. Lo cogéis, como os veo como veis en el vídeo. Y ahora, por último, lo que quedará es hidratar la trufa del bulldog, que se suele secar bastante. Habréis visto muchos bulldogs con la trufa bastante seca, como si tuviera una superficie rugosa. Bueno, para evitar que esto pase, cogéis la vaselina que habéis comprado en la farmacia y la pondréis por encima, por dentro, por el interior, por el exterior, con cuidado. ¿Vale? Y entonces lo dejaréis así. Mañana, al día siguiente, cogéis una de estas toallitas y si lo tenéis esta zona muy rugosa, la rascáis un poco y toda la piel que, que sobresale de, de la trufa, lo que va a pasar es que va a saltar y se os quedará la trufa hidratada y como si tuviera dos meses de edad. ¿vale? Y esta sería la limpieza de un bulldog. Ya habéis visto que son pocos minutos, que esto lo podéis hacer a diario y así tendréis el bulldog sin olores. Lo ponéis por toda la rúa y da igual que el Bulldog se la chupe. La puede chupar sin problema porque no le va a hacer daño al estómago ni le va a producir ningún tipo de, de, de consecuencia por haberlo chupado, ¿vale? Esta vaselina la tenéis que poner cada día, igual que todos los productos que os he enseñado, ¿vale? Y esta vaselina, que es de un kilo, pues la tenéis por 12 euros también. Con lo cual, 12 euros de la vaselina, 12 euros... De la crema para las arrugas de los laterales Ya llevamos 24 Más después, otros 4 euros y medio Pues mira, por 30 euritos Más las más todo esto tenéis Para meses, pero para muchos meses, ¿vale? Sobre todo, para los que tenéis problemas Los cuales eh, decís ¿Qué hago con mi bulldog? Que, que pues, lo tiene muy negro y demás Vale, os voy a decir Esto lo tenéis que poner a diario ¿Cuántas veces? Pues la podéis poner las veces que os dé la gana Yo... Si la tiene muy negro el lagrimal, yo le pondría básicamente unas tres veces. Si tenéis tiempo, pues vosotros mismos. El funsol, con una vez al día, tenéis suficiente. Y la vaselina, una vez al día, suficiente. Que la tiene muy reseca la nariz, pues es muy fácil. Le ponéis la vaselina, ¿vale? Al día siguiente, cogéis una toallita de bebé, ¿vale? Y la frotáis. Con... Y todo lo que es la piel que queda encima de la nariz, ¿vale? De la trufa, se caerá. Eso hacerlo varias veces. Podéis rascar, no pasa nada porque el bulldog no le va a hacer daño. Podéis rascar las veces que queráis, ¿vale? Hasta que se caiga toda esa piel sobrante que está encima. Y se os tiene que quedar como cuando tuvisteis el bulldog por primera vez. Cuando era pequeñito, totalmente hidratado, suavecito y demás, ¿vale? Eso lo conseguís con la vaselina. Ponerle a diario y le podéis poner hasta dos veces si queréis. No os preocupéis. Bueno, aquí están unos pocos trucos para la limpieza del bulldog. Acordados de suscribiros, porque si no, nos no vais a enterar de los próximos tips que os voy a dar. O sea, vosotros mismos. Aquí os voy a dar tips totalmente gratis. Esto no lo van a decir en ningún otro lado, nada más que en este canal. Así que vosotros mismos. Yo os digo lo que siento y os voy a decir solamente la verdad. Todas las dudas que tengáis, comentarlo aquí abajo, ¿vale? Y si tenéis cosas que aportar, también las podéis aportar. Aquí abajo podéis comentar lo que os dé la gana. Hasta si os caigo mal y si no os gustan mis vídeos, también. Venga chicos, hasta el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.